Lugares que visitar en Barcelona. Esta lista de los mejores lugares que visitar en Barcelona te ayudará a organizar tu visita. 1. La Sagrada Familia. Entrar en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. La obra maestra inacabada del genial arquitecto Gaudí, es una de las mejores cosas que hacer en Barcelona. 2. Barrio Gótico. El Barrio Gótico, situado en pleno centro de la ciudad, es el barrio más antiguo y bonito que ver en Barcelona. Su origen se remonta a la época romana de la que todavía se pueden ver algunos restos de la antigua ciudad de Barcino, aunque su máximo esplendor lo consiguió durante la Edad Medieval con la construcción de iglesias y palacios góticos. Para entrar al barrio gótico puedes recorrer la comercial calle del Portal del Ángel pasando por el precioso mural del Beso, osaico realizado por el fotógrafo Joan Fontcuberta y el ceramista Antoni Cumella, 3. Casa Badió Nuestro edificio favorito que visitar en Barcelona es la Casa Badió, patrimonio de la humanidad y una de las mejores obras de Gaudí en Barcelona. Esta joya del modernismo catalán, situada en el elegante Paseo de Gracia, te impresiona a primera vista por su espectacular fachada inspirada en las formas orgánicas de la naturaleza. Además de maravillarte con su exterior, te aconsejamos disfrutar de un interior lleno de magia y fantasía gracias a sus formas onduladas, el patio de luces y la azotea llena de chimeneas sorprendentes. 4. Catedral de Barcelona La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, también conocida como la SEU, es uno de los edificios más antiguos que ver en Barcelona y una de las joyas de las grandes joyas góticas de Cataluña. Construida entre los siglos XIII y XV, sobre la antigua Catedral Románica, la sede del arzobispado de Barcelona destaca por fantástica fachada neogótica y un interior con varios tesoros como sus coloridas vidrieras, el precioso claustro, el coro tallado en madera, el altar mayor y la cripta de Santa Eulalia. 5. Las Ramblas Una de las cosas que hacer en Barcelona más populares es dar un paseo por las Ramblas o la Rambla. Esta avenida de un kilómetro y medio que va desde la Plaza Cataluña hasta el Monumento a Colón, es un hervidero de turistas y actividad en cualquier momento del día durante los que además de ver artistas callejeros en la parte final del recorrido, hay varios. 6. Hospital de la Santa Creu y Sant Pau El Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, construido entre 1902 y 1930 por el arquitecto modernista Lluís Domènech y Montaner y su hijo, es otro de los edificios que ver en Barcelona declarados Patrimonio de la Humanidad. Puntos destacados a los que merece la pena dedicar un tiempo como el mercado de la boquería, que tiene numerosos puestos de venta de productos de calidad y restaurantes para tapear. Situado a pocos metros de la Sagrada Familia, este antiguo hospital sorprendía por un conjunto de edificios modernistas de ladrillo rojo y una gran plaza central, que ayudaban en su momento, con un ambiente tranquilo y de gran belleza, a la curación de los pacientes. En el 2009 se trasladó el hospital y el equipo médico a unas nuevas instalaciones situadas en el extremo norte del complejo. 7. Palau de la Música Catalana El impresionante Palau de la Música Catalana, un edificio modernista construido entre los años 1905 y 1908 por el arquitecto modernista Lluís Domènech y Montaner para la sede del Orfeo Catalá, tiene la única sala de conciertos declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta gran sala con capacidad para más de 2.000 espectadores, enamora a primera vista por la luz que pasa a través de sus vitrales y sus preciosos mosaicos llenos de colores. 8 Casa Mila subiendo por el Paseo de Gracia desde la emblemática Plaza de Cataluña llegarás a Casa Mila, otra de las obras más famosos de Gaudí que visitar en Barcelona. Este edificio modernista construido entre 1906 y 1912 fue llamado popularmente la pedrera por su fachada sobria de piedra formando arcos ondulados. Durante esta etapa, Gaudí estaba en uno de sus momentos más creativos aportando nuevas soluciones arquitectónicas que lo llevarían a la cumbre de la arquitectura. 9. Poble Español En la parte baja de la montaña de Montjuic se encuentra el encantador Poble Español, otro de los lugares que ver en Barcelona más sorprendentes. Construido para la Exposición Internacional de 1929, este museo arquitectónico al aire libre contiene hasta 100 recreaciones a Escala real de rincones famosos de la geografía española que te dejarán sin palabras mientras disfrutas paseando por sus concurridas calles viendo también galerías de arte, talleres de artesanía, restaurantes. 10. Tibidabo Para terminar esta lista de lugares que ver en Barcelona imprescindibles te proponemos subir hasta la Sierra de Coiserola, a más de 500 metros de altura, para pasar un divertido día en el Parque de Atracciones del Tibidabo. Inaugurado en 1899, este parque es el más antiguo de España y ofrece una combinación perfecta de atracciones de época como el avión, la atalaya o el museo de los autómatas, con otras más modernas como la montaña rusa. Donde dormir en Barcelona Nuestro hotel favorito de Barcelona es el Art Gallery, un hotel de tres estrellas muy céntrico, además cuenta con un personal muy amable, recepción 24 horas, parking disponible en el mismo hotel y desayuno de calidad.